Bienvenidos a Un Tiempo de Oración con sus amigos Rafael y Elida Cavazos. Gracias, gracias por estar en este momento con nosotros. Y bueno, pues en este momento vamos a estar orando por Guatemala, bueno, pues, aquí por es, el país de Guatemala. En este viaje que estamos haciendo por los países de latinos, pues le toca el turno precisamente a nuestro país ah. vecino de Guatemala. Guatemala. Conocemos a algunas gentes de, por allá de Guatemala. Los conocemos acá en... en donde, por donde vivimos, uh -huh. Pero sí, sí conocemos algunas, eh, pues más o menos cantidades buenas de, de personas. Hay muchos guatemaltecos también por aquí en, en el área donde estamos. Así es. Y pues bueno, pues continuamos ya con esta introducción y uh -huh. Dios nos uh -huh. dice... En 2 Timoteo 2, 15, en la nueva traducción viviente. Y en el 15 nos dice así. Nos, nos dice así, el 15, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Fíjate, me gusta cómo termina este verso. ...que Así explica es. correctamente la palabra de verdad. De verdad. Y quiero enfatizar un poquito sobre esto, porque hay una, es. a veces muy malas interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Uh -huh. Y entonces, pues esto no ayuda a un buen entender, o bien se distorsiona lo que realmente Dios sí quiere decir, quiere decir en su palabra. Decir, sí. Vos dice aquí, pues esfuérzate para poder presentarte delante de Dios... Y recibir su aprobación. Así es. Y, dice, y sea un buen obrero. Y sea un buen obrero. Alguien que no tiene de qué avergonzarse. Uh -huh. Y yo creo que eso es una, un punto bien importante en Guatemala. Pues yo sé, eh, entendemos que hay eh, siervos de Dios muy, muy fuertes eh, que tienen congregaciones muy, muy grandes. También las hay pequeñas. El tamaño no es lo importante sino lo que se predica en ellas exacto ¿verdad? entonces así es eh, no por ser más grandes o más pequeñas o más medianas eh, lo, lo hace mejor o lo hace peor sí sí exacto sino lo que realmente los siervos de Dios enseñan y lo que realmente la gente el pueblo entienda y lo comparte después y lo comparte así entonces, es. entonces vamos ahora a pasar al siguiente versículo bien eh, vamos a estar ahí en primera de Pedro en el, el capítulo 2 y vamos a ver tres versos, uno, uno dos y tres, tres. y dice, no el uno, dice el uno dice por lo tanto desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes fíjate qué interesante que para, sí es tremendo qué interesante porque dice por lo tanto desháganse de qué de toda mala conducta mhm uh -huh. Y esto va para todo el mundo. Para todo el mundo, sí. Guatemaltecos y no guatemaltecos. Correcto. Para eh, toda eh, Hispanoamérica, sí. para toda Latinoamérica, para toda la parte de, de donde haya un ser viviente. Así es. Y no importa su lenguaje, no importa su tu lengua nativa, sí, sí. Eh, o la que ha aprendido, porque hay quienes tienen más de un, una lengua, ¿verdad? Me refiero, sí, sí, que idiomas. conocen varios idiomas. Este, entonces... El, el detalle de Dios a través de su palabra nos dice: acaben con todo engaño, sí. acaben con toda hipocresía, acaben con todos los celos y toda clase de comentarios hirientes. ¿Por qué? Porque con las palabras podemos herir. Oh, sí, sí. Dice claro. la, la, la, la, es como espada de dos fieles que penetra hasta lo profundo, ¿verdad? Y todo va a depender de cómo nosotros decimos las cosas. Sí, cuidado, cuidado con la lengua. Porque, eh, o sea, lo que sale, lo que sale es lo que hay en el corazón, o sea, a, ahí está. Ahí está, exacto, exacto. Vamos al verso que sigue. Bien, ahí el 2 nos dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación Pidan a gritos ese alimento nutritivo, gloria <risa> al Señor. como lo dice aquí esta, esta versión es, de la nueva viviente. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, o sea, como diciendo, la palabra es nutritiva, Amén. alimenta, es como esa leche... Eh, como la leche materna Sí, sí, sí, ¿verdad? la Porque leche no hay pura No mejor leche que, que la materna para alimentar a un bebé Sí ¿Verdad? Dice, como bebés recién nacidos Recién nacidos Deseen con ganas la leche espiritual pura Para que crezcan a una experiencia plena de la salvación Amén, así Entonces, es Entonces, mi amado, así mi amada es. Tú que estás viendo y escuchando este video Mira, lo único que Dios quiere, no solamente para los guatemaltecos. En nuestra oración sí va a estar dirigida más hacia ellos. Pero el, el mensaje es para todo mundo. Para todo mundo, amén, así es. Y por eso termina diciendo así. El 3 dice, ahora que han probado la bondad del Señor. O sea, cuando ya señor. hemos probado la bondad del Señor, uh -huh. es cuando ya tenemos que hacer las cosas de la manera correcta. Sí, así es. Y si, si nos sigue siendo primera de Pedro, ah, okay. el verso 3. Primera de Pedro. Eh, el primera verso 3 de... nada más. Okay. Ahora que han probado la bondad del Señor, ya cuando se ha probado, uh -huh. Uh -huh. es como cuando tomas un alimento que te gustó, que te... Que te, que, lo que sientes, te bendijo, sí, verdad uh -huh. que, que te uh, sentís que te fortaleció. Así es. Bueno, ya, ya lo probaste, bueno, pues esa es la bondad del Señor. Así es. Y pues, pasamos al, a lo siguiente. Uh -huh. Oremos. Amén. Oremos, Oremos. Vamos a orar. Y lo único que tenemos que hacer es eso, precisamente, orar. Ponernos en las manos del, del Altísimo. ¿Para qué? Para que el Señor bendiga nuestras vidas. Así es. Si el Señor Amén. bendice nuestras vidas vamos a poder ser de bendición para con los demás. Amén. Y eso así es lo es. importante, que tú y yo y todo el mundo podamos ser de bendición para con los demás. Amén, así es. Así que oremos por así es. Eh, Guatemala y voy a pedirle a mi esposa que ella sea la que haga una primera oración y yo hago una segunda. Amén, así es. Bien, pues, oremos. Padre, en este momento le alabamos, le glorificamos, le damos honra, gloria y alabanza, Señor. Gracias, Señor, le damos por su bendita palabra. Gracias, Señor, porque usted se complace en darnos eh, de sus bendiciones y siempre, siempre, siempre nos ha bendecido, nos ha amado y quiere lo mejor para la humanidad, Señor. Padre, en este momento, Señor, nos disponemos a orar por el país, Señor, de Guatemala, Padre, en sus preciosas manos ponemos toda esta gente, Padre Santo, para que busquen su rostro, Señor, que sean personas eh, amables, buenas, eh, conociéndolo a usted, Señor, porque... Todo lo que usted nos habla en su palabra es de bendición, es para bendecirnos a todos, Padre mío, y, y en este momento, Señor, oramos, oramos por el. El presidente por los gobernadores por los que están en eminencia padre para que busquen su rostro señor que sean bendecidos de parte suya y puedan bendecir a su pueblo puedan bendecir a su gente padre mío usted nos habla señor que necesitamos que desean que deseemos esa leche espiritual no adulterada para que podamos crecer espiritualmente como usted necesita, Señor, que nosotros seamos, que le amemos, que bendigamos a toda esta gente que está en necesidad, que no, no seamos personas de mala conducta, que deseemos ser de bendición y para eso necesitamos de su ayuda, necesitamos de su bendición, necesitamos ese discernimiento espiritual para que no seamos personas que estemos uh, hablando mal, criticando, sino por el contrario, que, que obedezcamos su palabra y que podamos ser de bendición para mucha gente. Padre, gracias le damos por darnos esta oportunidad y lo que usted nos insta en su palabra es que busquemos su rostro que busquemos su rostro en oración, que busquemos su rostro a través de su palabra y usted nos va a ayudar, que su Espíritu Santo empiece, empiece a trabajar en nosotros. Padre, gracias le damos por sus bendiciones y, y gracias le damos por estos medios que tenemos para usarlos para bendición, para bendición de mucha gente. Padre, gracias le damos porque usted es grande y es maravilloso y se complace en las personas que están obedeciendo su palabra En el nombre de Jesús bendecimos a todas estas personas que estén escuchando y viendo este video Que sean bendecidos de parte suya en el nombre de Cristo Jesús Aleluya, amén, amén Padre, cómo no agradecerle la bendición de poder conocer personas directamente de Guatemala sí, señor. no se pasa la semana sin que platiquemos con al menos una persona de Guatemala y señor gracias por esas vidas gracias por esas personitas que podemos comunicarnos con ellas pero Padre Santo que este video que esta oración vaya y penetre en las partes más profundas de Guatemala sí, señor y que cubra las ciudades, que cubra la capital, que cubra todo el país. Y que todas las personas que puedan escucharlo, Señor, ellos reciban la bendición suya. Aleluya. Padre eterno y bendito, ¿cómo no darle gracias por su amor, por su misericordia? Porque usted también ama a esa parte de, de la América del Centro, sí, señor. Guatemala. Señor, bendiga bendiga cada personita que vive y habita ese país, sí, en sí. las montañas, en los pueblos, en cualquier parte, Señor, donde ellos vivan, que sean bendecidos de parte suya, pero que por sobre todas las cosas vengan al pleno sí, conocimiento señor. de su palabra y que se congreguen, Señor, en lugares buenos donde reciban esa leche espiritual. Señor, que, que emana de la boca de aquellos hombres y mujeres que predican su palabra con verdad. Sí, mi Cristo. Y que vengan a fortalecerse, que vengan a ser unos gigantes en ustedes, mi Dios. Padre Santo, bendiga a quienes lo estén haciendo y bendigan a aquellos que están recibiendo esa leche espiritual sí, señor. para la salvación. Sí, y a usted, Señor, le damos toda la honra, le damos toda la gloria. Y le damos toda la alabanza ah, sí, sí. Y dejamos su bendición Señor Sobre este país de Guatemala ah, sí, Bendígales sí. mi Dios Y vivan o no Ahorita en Guatemala Porque puede haber mucha gente Como así que la hay aquí en Estados Unidos La hay en México Y la hay en otros países Donde quiera que sí. ellos se encuentren Señor Bendígales, cuídeles Guárdeles Pero que por sobre todas las cosas Siempre busquen de usted en el nombre poderoso de señor, Cristo Jesús, aleluya, aleluya. Sí, amén, amén, amén y amén. Y si tú necesitas más apoyo para la oración. Así es, escríbenos, escríbenos a hoy.oramos.gmail.com o bien a rafaelidatv.gmail.com Y pues gracias, gracias por el tiempo que ustedes han eh, pues destinado para ver y, y escuchar este este video, este, este, este mensaje, y compártanlo, compártanlo, porque esto va a ser de bendición. Usted no sabe a quién le puede ser de, de bendición, así de que le invitamos a que usted comparta estos videos en el nombre del Señor. Amén. Y, pues bendiciones y que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas. Así sea.